Sería muy atrevido darte un dato que realmente desconozco, pero se han sido con bastantes, ¿no? O sea, yo lo que llevo como coordinador a partir del mes de marzo, por lo menos en el mes tengo como cinco agresiones, ¿no? O sea, que quedan entre que median y eso, pero sí, las últimas dos han sido graves, ¿no? Entonces, por eso se sigue hasta fiscalía el tema. en un nuevo golpe? Sí, en la última agresión sí agredieron físicamente a un los supervisores. ¿Y qué tan graves fueron las pues laceraciones en el rostro y lesión en la nariz, ¿no? por, por un cabezazo, hasta donde tengo entendido. Uh -huh. Oye, ¿y esta situación que tanto.?